Truth. My name is Craig, I'm your captain today with me to fly the ex Professor off officer Neil McClark. It's going to be a pleasure to fly a Bueno, yo estoy aquí en España, en Arganda, al fin. <laughs> y lo que vamos a hacer ahora es. He en Madrid trabajando. Ella no tiene ni idea de que llego hoy, ella se piensa que llego mañana No obstante, le vamos a hacer una sorpresa y me voy a presentar ahora en la tienda Así que voy a llamar y vamos a ir Tengo miedo de que salga Vamos yendo No, vamos yendo y, entra y entramos No te lo cogí ¿Qué tal? Bueno, hoy hace, hoy hace mal tiempo aquí. 17 grados. ¿Qué estoy haciendo ahora? ¿Qué cartel vais a poner? ¡Acefu! ¡Qué macho! Segundo turno. Vamos a ir a ver. ¿Quién hay en casa? El pájaro seguro que va a estar Mi hermano no lo sé, vamos a probar. Voy a sacar Coño, ¿qué haces aquí? <risas> ¿Qué tal? ¿Qué? ¿Tú? ¿Qué, ¿Qué haces aquí? <risas> Pero si, si tú venías más de tarde, si mañana. <risa> eh, casa, pues, de Sí. si tú venías Sí. Sí. Sí. Sí. la Sí. pues Sí. Sí. ahora me Sí. Sí. Daniel, pero si me veo A mí, si has visto en A ver si está viendo A si A ver si está viendo nada. A si está viendo si está viendo ¡Ah! ¡Vamos, cayón, hambre! ¡Más, el perro, ciego! ¡La voy a a